En varias oportunidades se ha hablado acerca de la implementación a los canes de un chip. Este chip de rastreo con toda la información correspondiente en caso de que el animalito llegue a extraviarse. Se ha hablado acerca de ello en varias oportunidades. Ahora es una realidad. Estos animalitos, incluso comunitarios, ya pueden contar con este chip de rastreo que nos estará brindando mayor información, como por ejemplo, nos dará las coordenadas, específicamente el lugar en el que está este animalito, si es que está vacunado, si es que está esterilizado. Entre varios aspectos, específicamente estaremos conociendo estos puntos. A continuación, junto a Silveria Laureano, presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, y también nos está acompañando Julián Alacoma, quien es voluntario de Huellitas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañes, Silveria. Nuevamente es un gusto que estés eh, en Lado Verde, ya nos tenías abandonados bastante tiempo. Bastante tiempo. Pero, pero es importante sabe, que ahora estés con ando nosotros. como loca, ya sí. sin tiempo. <risa> no Seguro desmigo. que sí. Y ahora con esto del chip de rastreo. Eh, eh, sí, es, es una novedad. Es una novedad. Pero una realidad. Es una realidad. Estamos trabajando hace medio año, nosotros que estamos trabajando con esta empresa. Muy agradecidos con la vicepresidenta de Trovan, ella es alemana. Muy agradecida ¿por qué? porque ha confiado la transparencia de huellitas, la transparencia de trabajo que nosotros hacemos y dijo: nosotros queremos trabajar con huellitas. Eh, yo de todas maneras, este, muy molesta, muy indignada a Lorena, porque el municipio adquirió el 2015 2.000 chicos. 103.000 bolivianos exactamente el municipio votó de todos los impuestos, obviamente, de cada ciudadano de la Paz. Pero este chip ¿Sabían? de identificación, ¿Sabían? en el 2015 hasta ahora, sí. no se habló, no se utilizó, no se nada. informó, nada. No, porque compraron algo que no servía. O sea, yo no entiendo, ¿cómo pudieron comprar algo que no sirve? Y por supuesto que nadie denuncia, y bueno, saben ustedes que cuando yo me entero algo, lo hago inmediatamente esta denuncia. Es así, que son 103 mil bolivianos, que se votó, que se podía haber hecho esterilizar más de 2.000 perritas. Perritas, me refiero porque son ellas las que sufren de la calle. Podía haberse cubierto toda esta cantidad de perritas de condición de calle, pero sin embargo la alcaldía no hizo absolutamente nada y hasta ahora no dijeron nada que por qué no lo usaron estos chips y por qué compraron chips obsoletos. ¿Qué te parece? Un gasto un poco insulso para que no se haya utilizado y no esté beneficiando a estos animalitos, tanto los que tienen dueño como los que lastimosamente están en las calles. Ahora es una realidad. Así ya es. lo habíamos anunciado hace un par de semanas, sí. incluso ya se les ha sí. colocado sí, este sí, chip sí. a varios de estos eh, perritos que están en las calles lastimosamente, que los que también están en busca de un hogar y usted los puede adoptar. Es un chip de identificación, es muy fácil de colocar y viene con todos los datos correspondientes que incluso lo podemos encontrar a través de nuestros celulares Así mediante es. la aplicación. Nuestro primero, ustedes saben, Choco, que nos acompañó tanto tiempo, Choco, ya fue adoptado. Él es el primer beneficiado y otra pequeñita también de la calle, ya están registrados. Y ayer, eh, bueno, ayer, el lunes comenzamos ya a poner el chip a todos los perritos de mi teleférico y un saludo a César porque adoptó 42 perritos de condición de calle que viven eh, plácidamente en, en mi teleférico, pero ayer me comentaban, los que ayudan a los perritos, qué tal la perrera fue, se presentó para querer llevárselo a todos, para matarlos, Realmente es una vergüenza. Si cuentan con las condiciones, con la Pero, vacunación correspondiente, están sanos. No, y aparte de eso, están en un espacio ah, este que ha mordido. Si son los perritos más eh, joviales que caminan en el, todo el teleférico, te acompañan, bueno, es su espacio de ellos. Este espacio se les ha dado y se tiene que respetar. La gente los tiene que respetar. Están todos vacunados, esterilizados y castrados. Ellos viven felices y ahora todos están con su chip. Y eso es lo importante, que cuentan ya con este chip en caso de que el día de mañana mm. digan falta uno, ah. pues ahora se puede tener las coordenadas para poder dar específicamente en el lugar en el que se encuentran estos animalitos. Sí, así es, ahí está. ¿Qué datos nos arroja este chip? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se coloca? ¿De qué tamaño es el chip? ¿Es okay. doloroso? ¿Tiene algún tipo de alergias, efectos secundarios? ¿Qué le pueda llegar a causar el animalito? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros, para las personas? En cuanto a facilidad. Eh, en cuanto a facilidad y respecto al chip, el chip es un, un dispositivo que arroja un código eh, solamente con escáneres específicos que están diseñados para estos chips. Son alemanes, originales, avalados por eh, el Kenneth Club, es un, equipo estadounidense, eh, estos chips. ¿Qué es esto? El escáner. Este ah. es el escáner. Yeah. Con este escáner, sí, este es el chip que tenemos nosotros, el prototipo. ¿Este es el tamaño del chip? Uh -huh. este es de tamaño. Ay, este tamaño. Es súper pequeño. Es, mm, como un arroz. <risa> Exacto, no me iba a es como un arroz. Es este pequeñito. es el escáner de mano yeah. que tenemos, apretamos, escaneamos. La solidaridad. Sí. Y hoy cuando conmemoramos 60 años de la existencia de la revolución y los dos de la desaparición física de Fidel o del pase de Fidel a la inmortalidad, tenemos que decirle también a los cinco que a hoy que están aquí, a Gerardo y a Ramón, muchas gracias. Gracias Isabel, gracias por tus palabras. Realmente el esfuerzo que han hecho... Los compañeros son inimaginables y no voy a comentar ninguna indiscreción si digo que, por supuesto, ni uno de los miembros de la familia se enteró que estos compañeros salían en esa misión. ¿Ustedes se imaginan que de repente desaparezca uno de ellos y que no es ¿cierto? lleguen a Estados Unidos y la familia de repente diga pero cómo, ¿se pasó al otro bando? Desertaron, Nos convocó se fueron a combatir con el enemigo de Cuba. Imagínense el sufrimiento, no solamente de ellos, 16 años en la cárcel, las familias, hasta que se enteraron y la lucha heroica que dieron esas mujeres, esas madres, esas esposas, esos hijos que no podían ir a visitarlos. Cualquier preso común allá tenía por lo menos una visita de un mes, una, una vez al mes. Ahí les negaban ni siquiera una vez al año, ¿verdad ustedes? Bueno, esa fue la lucha terrible. No solamente lo que hicieron para desbaratar la red terrorista, sino cómo soportaron eso, ellos y sus familias. Por eso, gracias Cuba, gracias familiares de los héroes que hicieron posible todo esto porque problema del... Fidel en su famoso discurso del Moncada dijo José Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Nada mejor que Ana Sánchez Collazo, del Centro de Estudios Martianos de La Habana, para hablarnos de, de esto. Adelante, Ana. Muy buenos, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Y gracias, muchas gracias por estar aquí a pesar del calor y por supuesto de las horas que ya llevan aquí. Muchas gracias. Quería compartir con ustedes que en una ocasión alguien me preguntó cómo era posible que Cuba, siendo una isla tan pequeñita, a solo 90 millas de la potencia más poderosa del mundo había podido mantener sus ideales y no solamente mantenerlo, sino desarrollarse a pesar del bloqueo tan brutal que hemos sufrido durante más de 50 años. Eh, y ante esa pregunta, me me realmente me puso me a pensar y a compartir los con mis estudiantes. Mm -hmm. Y pensamos eh, es la que perfecto. la respuesta a esa pregunta se llama la podemos ver en, un, en, ah, en una serie de prova. elementos, de factores se que, que se dieron en 96. nuestro 96. en nuestra patria. En primer lugar por la tradición de lucha del pueblo cubano, por su idiosincrasia, por haber tenido la suerte de tener un invicto comandante Fidel Castro que fue capaz de unir a todos los hombres de buena voluntad de mi patria para luchar contra la tiranía. Pero también... También pienso que hemos podido resistir durante estos 60 años por la obra de la revolución, por el desarrollo de la educación alcanzado, de la cultura y de la ciencia en nuestro país. Porque no cabe duda que en Cuba se cumple ese precepto dicho por José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, que fue el motor pequeño que echó a andar, el motor grande que fue la revolución cubana. Y Martí dijo que todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque y en pago contribuir a la educación de los demás. Y sí, en mi país... Tenemos la dicha de que todos no hay un niño sin escuela y que todos pueden estudiar gratuitamente desde la primaria hasta, los, hasta hacer el doctorado de primer y segundo nivel. Y eso es revolución. En Cuba... A pesar del bloqueo, nuestro gobierno hace unos grandes esfuerzos para que no le falte a ningún niño, ni a ningún ser o ser humano de que vive aquí en mi país, la atención médica. A pesar del bloqueo, y eso, y eso, colegas míos, es revolución. no es doloroso... No es grande, es de este de y grandes. si hemos logrado no, todo no, eso, es porque tenemos es también la suerte fácil, de tener las oportunidades había mencionado, una pléyade de, de intelectuales, Ahí, de país científicos, país. Entonces, pero a que tienen un, un gran compromiso la con la revolución que quizás en otros países podían enriquecerse, pero están ahí, en Cuba, contribuyendo a que cada día nuestro país pueda seguir desarrollándose y pueda seguir resistiendo el bloqueo. Y esa educación es la que ha dado hombres como Gerardo, como Ramón, como Fernando, como Tony, como René, porque los héroes, también se forman, y creo que en ello está presente todos esos, esos principios que siguiendo el legado martiano conlleve, o sea caracteriza la educación, porque... La educación, además de transmitir conocimiento, debe transmitir valores, debe transmitir convicciones. Y si hay un principio, principio que desde en Cuba, desde que los niños son pequeñitos, se le transmite a través de la educación, uno de esos principios es el eh, patriotismo, el orgullo de ser cubano, el posible, orgullo de los ser latinoamericano. Y eso, eso nos viene de Martí, eso Estamos también nos en lo enseñó Fidel en Castro, realidad, como también la, la realidad, solidaridad. El pueblo cubano... No comparte lo que le sobra, comparte lo que tiene. Y por eso nuestros médicos han estado en más de 68 países. Y por eso los médicos cubanos y los maestros han ido a los lugares más recónditos donde quizás y lamentablemente los médicos del país no, siempre, se tra no se atreven a ir por las condiciones en, la en que tienen que, que, que vivir, en que tienen guagua, que a servir. Así más, nos se ha formado se la revolución. Hoy la arena, entre ustedes hay algunos bajos. cubanos todos, todos juntos, de diferentes bien, edades, gracias, porque también lo hay jóvenes, hay ¿verdad, Odalis? Que sienten como también...